Porcel al rojo vivo, escandalosas y nuevas revelaciones contra el capo cómico. Relatos escalofriantes contra Porcel Tras la dura confesión de Georgina Barbarosa contra el capocómico de Un desagradable, yo estaba embarazada, las cosas que me decía, No una cosa, ay que desagradable Más voces se sumaron denunciando el maltrato y los intentos de acoso de Jorge Porcel Yo lo que subí fue una, una experiencia bastante desagradable Él me mandó a su representante ¿Él quién? Porcel Porcel Me mandó a su representante ¿El? Y el representante entra a mi camarín y me dijo así, suelto el cuerpo, o vas con el gordo o vas conmigo, si no, no seguís. Y yo digo, ¿me quedo sin laburo? ¿Qué hago ahora? vos necesitabas trabajar, Nani? Por supuesto, por supuesto. Eh, estoy bajando del escenario después del final. Yo no, él no me dirigía la palabra nunca. No hablaba conmigo. Sí. Nada. Era absolutamente ignorada por él. En el escenario, en los camarines, si había un grupo. Él nunca me dirigió la palabra. Sí. No, por eso digo, no fue acoso lo mío. Sí. Fue algo peor. ¿Y cuando empezaban a, a ensayar o a...? A, a comenzar los primeros días de la segunda película, el gordo le dijo te llevo, no, no hace falta bueno, te llevo, dale a tu casa, bueno, insistió tanto Camilo dijo, bueno, agarró para otro camino la hago corta, agarró para otro camino Camilo dijo, pará un poco, no es mi no, no, eh, no vas para mi casa este no es el camino a mi casa sí. y digo, pará el coche ya y el gordo, mirá, para el coche el gordo y Camila le dijo, me voy a bajar. Y el gordo le metió la mano en la, en la puerta para que no baje. Y le dijo, tenés que pensarlo un poco porque conmigo vas a llegar muy arriba. Ah, bueno. y digo, o me abrí la puerta y Camila sacó una sevillana, porque Camila llevaba una sevillana siempre en su eh, Sansonier, ¿eh? wow. Y se la puso en el cuello y le dijo, o me dejas bajar o te corto el cuello. Porque él siempre me decía, vení, me, me, me llamaba para ir al camarín, para preguntarme algo. No sé qué, yo no iba porque bueno, uno siempre tenía esa cosa de eh, me, me limito a trabajar y ya está o algo, algo podía pasar. Y en ese momento por ser me, al, me dijo en el escenario, eh, me dijo una mala palabra, adelante toda la gente y dijo, ah, te con el baterista. Y yo, muy chiquita, eh, le contesté y dije, ¿por qué no voy a tu tamar? Y te imaginas que me echó, me mandó a echar y Nicolás Carrera, era el productor y Roby Carrera, que amo profundamente a la familia. Eh, no, de ninguna manera, Silvia Peirú va, va a seguir estando con nosotros. Nuevas acusaciones, acoso y escándalo. ¿Cuánta gente habría sido supuestamente acosada por Porcel? A la insultaba de arriba abajo, pero sin ningún tipo de miramiento. ¿Habrá más capocómicos en la mira?